Eh, en el plano local hay algo muy interesante. Fue enviado a la Cámara de Diputados lo que es el proyecto que tiene que ver con la reducción o la eliminación de los aranceles a una serie de productos. Diferentes sectores se han estado expresando en este sentido. Escuchamos a la Asociación de Industria de la República Dominicana que tuvo un pronunciamiento. Yo sé muy bien y he podido ver a través del paso de los años cómo el presidente Luis Abinader ante cualquier decisión, cualquier medida, siempre presta mucha atención a la población, en este caso los sectores que están vinculados. Precisamente en este orden, los productores agropecuarios y lecheros en la industria solicitaron a la Cámara de Diputados rechazar el proyecto de ley que busque eliminar los impuestos la que en de frontera a un grupo de productos de consumo masivo. La pieza eliminaría los aranceles a unos 67 productos que fueron de lo que es las industriales en carta enviada a la Cámara de Diputados que solicitaron que esto sea rechazado. Vamos a escuchar parte de esa información ahí, por favor. Eh, no hay buenos recuerdos. Hace muchos años, por un tema eh, de un una, fenómeno natural que pasó, eh, levantaron por tres meses eh, el tema de los impuestos. Hace ya cerca de 20 años y luego tuvimos cerca de dos años con una situación realmente devastadora. Apoyar la producción nacional ha sido pues, el norte del Presidente de la República y nosotros en, este, en, el, en el día de hoy pues, vemos con preocupación que a un sector como el sector lechero de más de 50.000 productores a nivel nacional, cerca de 300 personas de manera directa, una industria transformadora que va a ser afectada inmediatamente con cerca de 36.000 mil empleos también. Bueno, esas son medidas que toma el Presidente para amortizar la, la... De la canasta básica del país. Hay que pensar primero en la alimentación del Miren, la propuesta de ley del Ejecutivo busca reducir a tasa cero impuestos de importación a los 67 productos de consumo masivo, auxiliando lo que es para que esto pueda ayudar a los más vulnerables, lo que menos pueden. Ahora, los sectores se están expresando. Yo sé, yo sé que el presidente, como ha hecho en otros momentos escucha. Y puedo evaluar lo que pudiera favorecer o no a la población, porque hay algo que hay que tomar en cuenta. Nuestros productores nacionales, nuestra producción local debe ser siempre importantizada. Y sé que el presidente puede tomar en cuenta cualquier tipo de decisión que pueda afectar a nuestros productores, que es muy importante. Claro que sí.